Estamos en la tercera semana de Pascua. Cristo ha resucitado, en verdad resucitó. Oremos, llena, Señor, todos mis espacios de ti, que en cada cosa que yo haga sea fácil descubrirte, que mi vida sea visiblemente tuya. Y así, Dios mío, dame también el valor para que cuando a partir de de esas acciones diarias me pregunten por ti yo puedo dar un buen testimonio de tu amor de tu salvación hazme señor un instrumento útil para ti amén voy a compartir con ustedes la palabra de dios correspondiente a este día en la primera lectura tomada de los hechos de los apóstoles el ángel del Señor, Jesús resucitado, llama a Felipe a caminar hacia Gaza, el tesoro. Allí ve Felipe que el tesoro es un negro de otra raza, etíope, otro pueblo, y eunuco, sin posibilidad de hijos, sin futuro, que busca en la escritura judía respuesta a sus inquietudes. Felipe y el eunuco, para encontrar respuesta, tienen que cruzar el desierto, pasar a Samaria, pueblo marginado, separado de la comunidad judía por su historia y teología. Felipe recibe la voz del Espíritu y corriendo establece un diálogo con el eunuco a partir de lo que se refiere a Jesús en la Escritura. Como cordero, llevado al matadero, sin justicia, lo arrancaron de la tierra de los vivos. Buscaba el eunuco a Dios en la Escritura, y es Dios el que se presenta por medio de Felipe para revelarle la obra de salvación la buena noticia de Jesús. El eunuco bautizado participa en la vida de Cristo resucitado y recibe vida fecundidad. El pueblo recibe futuro. Jesús resucitado, su tesoro. Jesús resucitado en la Escritura, en la Iglesia, en las personas una vida nueva, un futuro lleno de vida, de alegría, vida pascual. Jesús resucitado nos busca para revelarnos su designio de salvación y ofrecernos en los sacramentos, en la Escritura, en la Iglesia, en las personas, una vida nueva un futuro lleno de vida y alegría de vida pascual. La Eucaristía nos hace partícipes de la resurrección de Cristo. Los fariseos sostenían la doctrina de la resurrección como consecuencia de la observancia de la ley. Jesús dice que la resurrección es fruto de la fe en él se deriva del espíritu que él da denuncia jesús la razón por la que no creen los judíos su realidad humana Solo quien deja que el padre lo encamine hacia él llega a creer en jesús el padre enseña a creer en jesús no a observar la ley como fuente de vida Solo quien reconcibe a dios como padre fuente de vida le da su adhesión a jesús creer en él en jesucristo es tener vida eterna en la noche del jueves santo el señor instituye la eucaristía la iglesia no ha salido aún de su asombro ni lo podrá hacer jamás al contemplar el misterio eucarístico sabe que nunca podrá narrar con palabras ajustadas la grandeza del amor de jesucristo que no nos entrega en el sacramento él se nos entrega en los sacramentos a su cuerpo y su sangre la lengua humana ha tratado durante siglos durante 20 siglos de cantar el misterio de la preciosa sangre y del precioso cuerpo y aunque siempre ha reconocido con humildad que solo son balbuceos de gratitud y reconocimiento en la eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la iglesia es decir cristo mismo nuestra pascua ella es el centro y culmen de la vida cristiana el sacramento de la presencia amorosa de dios en el mundo en ella nos encontramos con jesús vivo glorioso resucitado presente entre nosotros de manera real y verdadera trabajen no por el alimento perecedero sino por el alimento que permanece para vida eterna la tercera semana del tiempo pascual es una semana eucarística el mensaje que se profundiza siguiendo el hilo del discurso sobre el pan de vida es para Jesús que Él nos da a partir de su propia vida. La Eucaristía es la verdadera Pascua de la Iglesia. Ella realiza el continuo pasar a la vida definitiva. Es actualización del misterio de la Pascua y purificación del hombre y de la mujer de hoy. La iglesia se edifica y se consolida constantemente por medio de la repetición de la cena pascual confrontada con el sacrificio único de la cruz y ofreciéndolo al Padre con el Hijo. Al mismo tiempo, la Eucaristía está íntimamente unida a la resurrección del Señor pues sin la resurrección de Cristo, ¿qué podría significar la Eucaristía vaciada así de todo contenido? La Eucaristía supone la resurrección y se la comunica a los hombres, así como dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Dice también, yo soy el pan de vida. Por eso, Él no solamente da pan, sino que Él mismo es el pan que hay que buscar, hay que apreciar y encarnar. Es así como vivimos la vida nueva del resucitado. La Eucaristía es, pues, sacramento pascual por excelencia. En el relato de la multiplicación de los panes, vimos cómo Jesús no permaneció indif indiferente frente a un pueblo necesitado de lo básico para sostener la vida, sino que alimentó a todos sin excepción y hasta saciedad. En eso, en esa ocasión, el evento no terminó bien. La gente no comprendió el alcance real del gesto de Jesús, es decir, no lo vio como signo. Comenzaron los malos entendidos con relación al verdadero sentido de su misión. Siempre somos personas en camino. Tienes quienes hemos renacido, por el agua y el espíritu, tenemos la fecundidad de las buenas obras venidas de Dios. Ha quedado a un lado la esterilidad eunuco de las obras muertas a causa del pecado. Quienes creemos en Cristo y por medio del bautismo hemos entrado en comunión de vida con Él, participamos también de su misión. La proclamación de Cristo y su evangelio no pueden limitarse solo a los de casa. Hemos de salir a anunciarlo a toda clase de personas. Así irán a la par tanto la evangelización como la catequesis. El primer anuncio de Cristo a los pueblos que no lo conocen, no podemos delegarlo a los misioneros, pensando que con ayudarlos, así con algo económico, con nuestros bienes, para que cumplan su misión, podemos vivir tranquilos. No, ese anuncio es parte esencial de la razón por la que Jesús fundó a su iglesia, que unida a él, continúa su obra en la historia. La iglesia se pone en camino y se acerca a todas las personas de todas las razas y condiciones sociales y les proclama la necesidad de la fe en Jesucristo para salvarse. Quien acepte ese mensaje de salvación y se bautice, vivirá también unido al Señor y, y comprometido para proclamar su nombre como testigo suyo esta obra del señor en nosotros la realiza el espíritu santo quien no lo posea podrá simplemente hablar pero no ser testigo cualificado de cristo meditamos como ayer nuevamente en este Salmo 66, que nos hace elevar un cántico de alabanza al Señor por las grandes maravillas que Él ha hecho en favor nuestro. Dios es el protector de cuantos en Él confían, y no dejará que tropiecen sus pies. Por eso debemos elevar confiadamente a Él nuestras acciones, aun cuando Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser y sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, la oración debe hacernos entrar en comunión amorosa con Él para disfrutar de su vida y de su presencia en nosotros. Entonces entenderemos aquellas palabras Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Por eso debemos cantarle alabanzas y bendecir su nombre, pues Él siempre escuchará nuestras súplicas y jamás nos retirará su amor. Podrá tal vez una madre olvidarse del hijo de sus entrañas sin embargo, Dios jamás se olvidará de nosotros y siempre nos colmará con su amor y su ternura. En Juan 6, 44 al 52, leemos que Jesús es el alimento que nos da vida eterna. Él ha entregado su vida por nosotros en la cruz como un sacrificio de suave aroma como el sacrificio perfecto y santo. En razón de su gloriosa resurrección, quien se alimenta de Cristo no muere, sino que tiene vida eterna. Por eso, aun cuando nuestro cuerpo muera, como consecuencia del pecado, resucitará lleno de gloria para no volver a morir jamás. El hombre de fe no solo escucha la voz de Dios y la pone en práctica, sino que vive totalmente unido al Señor por medio de esa misma fe, por medio del bautismo y de la Eucaristía. Así entramos en comunión con Cristo y vivimos como un solo cuerpo en su iglesia, siendo portadores de la vida y no de signos de muerte. Reunidos en esta Eucaristía, no solo recordamos la noche en que Jesús se entregó por nosotros como alimento, como pan de vida eterna, sino que especialmente estamos celebrando el memorial de la Pascua del Señor, que nos recuerda que estamos en camino, no hacia una patria temporal y pasajera, sino hacia la posesión de los bienes definitivos de la patria eterna, que es el mismo Dios. No tiene sentido alimentarnos para quedarnos sentados. Quien se alimenta del Señor es porque debe ponerse en camino y proclamar su nombre viviendo como una persona libre de toda clase de esclavitudes, cuyas cadenas le impedían caminar. Quien crea en Jesús, quien crea en Cristo, debe vivir bajo el signo de Cristo, siendo portador del mismo amor, bondad y misericordia que Dios nos ha tenido. Nadie puede venir al Hijo si no es atraído por el Padre. Y el Hijo promete la resurrección en el último día. El que cree tiene vida eterna. Esta expresión en presencia, en presente de indicativo, es algo más que una promesa. Se trata de una evidencia. Jesús está junto a Dios y ha visto al Padre a diferencia de todos los demás hombres. El Padre, atrayendo a los hombres, los orienta hacia el Hijo. El Padre, que está en el origen y en el, y en el término de la misión de Jesús, está también en el origen, en la acogida que le prestan los hombres. Los hombres a los que ha sido enviado Jesús no pueden recibir la vida sin una docilidad interior al Padre. Se resalta la iniciativa salvífica de Dios. Todos los hombres y mujeres estamos invitados a la fe, a la atracción divina, se realiza en el amor. Reconocer a Jesús es entrar en el misterio divino, lo cual no puede realizarse sin que Dios abra el acceso. La atracción divina se realiza en la escucha y en la recepción de la enseñanza. La Palabra de Dios invita a escucharla, a vivir de ella. Si se recibe en profundidad, la enseñanza del Padre transmitida a Israel conduce al Hijo, todo pasa por Jesús y todo procede del Padre y todo acabará en el Padre. El presente está transfigurado por la presencia de Jesús. El pan que da Jesús, el pan vivo, que es Jesús mismo, es su carne entregada para la vida del mundo. Tenemos hambre, hambre de Dios. Necesitamos el pan de vida eterna. Quizás hemos probado otros banquetes y hemos descubierto que no sacian nuestro deseo plenamente, no. Pero Cristo se revela como el alimento que necesitamos nosotros, el único que puede colmar nuestras necesidades y darnos la fuerza para el camino. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que en la comunión recibimos el pan del cielo y el cáliz de salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo como el cuerpo es sostenido por el alimento así nuestra alma necesita de la eucaristía Cristo baja del cielo al altar por darnos por manos del sacerdote viene a nosotros y espera que también nosotros vayamos a él que le busquemos con frecuencia para recibirle, para visitarle en el Sagrario. Es pan de vida eterna, según su promesa, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga la vida eterna. Quien vive sostenido por la Eucaristía, crece progresivamente en unión con Dios y viéndole en este mundo, bajo el velo de las especies del pan y el vino, nos preparamos para contemplarle cara a cara en la vida futura. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de que, alimentados por Cristo, pan de vida eterna, nos, des, nos des, no desfallezcamos en nuestro camino. Por este desierto de la vida y por este valle de lágrimas, sino que llenos de esperanza y de alegría, incluso en los sufrimientos y en los momentos difíciles de la vida, podamos nosotros ser un signo del amor de Dios para todos los que están en camino y buscan, tal vez, tientas al Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, Pidamos a Jesús, Eucaristía, que nos dé la gracia de permanecer en su gracia, que nos ayude a vivir intensamente la Eucaristía de tal modo que cada uno de nosotros podamos ser testigos creíbles. Les invito a que sigan todos ustedes, hermanos y hermanas, participando del Radio Maratón a beneficio del proyecto de Radio Amistad de la Arquidiócesis de Santiago, que ya es una realidad al servicio de la evangelización. Cristo cuenta contigo y yo con su gracia. Vamos todos a evangelizar. Jesús está vivo. Cristo ha resucitado, en verdad resucitó, aleluya, amén. Buen día para todos y todas.